Muy buenos días, mi nombre es Fernando Machado Estrell, soy estudiante del laboratorio de Town Peterson en la Universidad de Kansas estoy interesado en la sistemática de biografía de aves neotropicales y hoy les voy a hablar sobre control de calidad en data de presencia en modelado de nicho ecológico. La charla va a tener una breve introducción sobre los registros de presencia cuáles son los errores más comunes en este tipo de datos y cómo podemos limpiarlos, la importancia de ser consistentes cuando estamos realizando este tipo de filtrado, algunos tipos de filtros eh, que, que son usados en, en este paso del previo al modelado de nicho y algunas consideraciones finales. Entonces, digamos que nos interesan los registros de presencia obtenidos de datos primarios de la biodiversidad como ya les comentó Tao en una charla previa, de una especie en particular en el espacio geográfico. Digamos que nos interesa esta especie de la familia Mimide, Toxostoma redivivum, y bajo el diagrama BAM, queremos encontrar aquellos registros asociados a poblaciones fuentes, es decir, aquellas poblaciones que se encuentran dentro del área accesible a la especie M, eh, lo cual es una hipótesis y depende de la capacidad de dispersión de la especie, así como en su historia evolutiva, entre otros factores, pero además eh, de no solo de M, sino de la intersección de M con A y B, es decir, donde las condiciones eh, xenopoéticas y las variables interactivas permiten que exista un crecimiento positivo de las población. Y esto es lo que llamamos el área eh, de distribución ocupada. Sin embargo, lo más importante es que dicha área sea visitada por observadores y que las observaciones sean eh, correctamente hechas y publicadas o compartidas. Es en esos casos cuando vamos a poder eh, obtener verdaderas presencias. Y vemos que en, en estos dos renglones hay dos tipos de sesgo. El sesgo de muestreo y el sesgo asociado a los errores de cada uno de los observadores. Entonces, como sabemos que los errores ocurren, vamos a obtener también falsas presencias en, en estas fuentes de datos de biodiversidad. Y la idea de este proceso de filtrado es que eh, los detectemos primeramente. Entonces, estas falsas presencias pueden estar asociadas a errores en la georreferenciación, como ya les habrá comentado Daniel. También pueden estar asociadas a errores en la identificación y... Eh, por supuesto, pueden estar asociados a que estamos registrando poblaciones sumidas, lo cual es una dificultad dentro dentro de todo el proceso de modelado. Entonces, estos datos de presencia tienen ciertos atributos y aquí quería mostrarles eh, este mapa publicado por Grinnell en 1917 de la especie que ya les había comentado, Toxostoma redivina, y eh, aquí podemos ver que este punto está asociado a un ejemplar de dicha especie que tiene un par de coordenadas valores de latitud y longitud y es básicamente esa es la mínima información que necesitamos para eh, modelar por ejemplo el matcenter sin embargo sabemos que eh, esas colectas u, u, u observaciones tienen mucha más data asociada y conocer esa data nos va a permitir realizar un mejor filtrado entonces por ejemplo esta es una etiqueta original eh, asociada a ese ejemplar y vemos que fue colectado en 1915. La fecha es muy importante. Aunque no estemos realizando modelos eh, temporalmente explícitos, la fecha es muy importante y más adelante le, les mostraré unos ejemplos de por qué esto es así. Eh, la institución a la que está asociada, en este caso es el Museo de Zoología de Vertebrados de California, eh, podemos saber el sexo del ejemplar, va a tener una serie de identificadores de campo de, de, de museos asociados, información también del colector y, e información del de el proceso de georreferenciación, que probablemente no ocurrió en 1915. Entonces, todos estos detalles y muchos otros son muy importantes eh, para poder hacer un control de calidad adecuado. Y esto nos lleva a que existen distintos tipos de registros, básicamente dos. Eh, existen registros que están asociados a vouchers, como son los ejemplares, muestras de tejido, eh, grabaciones, o, eh, y, y por otra parte existen observaciones. Eh, ambos son igualmente válidos, pero es importante saber que tienen distinta información asociada, eh, distinta metadata, y eh, conocerla bien, eh, es relevante cuando estamos en, realizando nuestro filtrado. Y de distintas fuentes, como también les comentó Tao, eh, se pueden obtener datos sobre ejemplares como Bernet eh, se pueden obtener observaciones como iNaturalist y también eBird. Eh, y en esta lámina quis, quisiera resaltar que existen muchísimas fuentes, una de ellas, por ejemplo, es... El Biodiversity Heritage Library, que tiene una gran cantidad de documentos publicados a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, en los que resaltan, por ejemplo, los gaceteros, que nos ayudan en el proceso de georeferenciación, o incluso eh, fuentes más nuevas con redes sociales como Flickr, donde las fotos pueden ser georreferenciadas. Entonces, es importante saber que existen todas estas opciones. Dada la gran diversidad de repositorios en los que podemos encontrar eh, datos de presencia, tenemos que ser conscientes de que las fuentes de error son diversas. Eh, también, ¿no? Entonces, es, es importante aceptar que todas las bases de datos tienen errores. Y, y la idea de todo este proceso es minimizar el impacto de dichos errores en el resultado de nuestros modelos. Algunos de estos errores pueden corregirse consultando a los investigadores y a la, y a la institución que, de los cuales provienen los datos, pero la mayoría de, de ellos no pueden arreglarse o corregirse y la mejor decisión que podemos tomar es desecharlos para nuestros modelos, aunque eso no les reste importancia. ¿no? Entonces les traigo este ejemplo de un cucarachero, Triophilus Rufalbus que se distribuye prácticamente en Centroamérica y en el Norte de Sudamérica. Y digamos que tenemos un registro este año de eh, la presencia de, de la especie en, en una localidad en particular. ¿no? Entonces tenemos aquí el, el nombre en común en inglés, el, el nombre científico abreviado, una localidad que no es necesariamente eh, muy precisa y, y un año. ¿no? Entonces tenemos que eh, entender que esto, este registro en particular puede ser mucho mejor. ¿no? Eh, existen dos localidades en América que, eh, que tienen el mismo no nombre, Mérida, una eh, ciudad de Mérida en México, eh, pero bueno, dado lo que conocemos de la distribución de la especie, podríamos decir, bueno, probablemente se trate de Merida Venezuela. Sin embargo, Merida es una ciudad y también un estado o departamento. Entonces, la precisión de, de la localidad es baja. Un mejor registro podría ser este. Eh, los nombres comunes cambian y yo soy partidario de que debe dársele importancia a los nombres científicos. Aquí tenemos eh, un, una fecha también mucho más precisa. Digamos que el registro se hizo hoy. Y tenemos un, un, un, un par de valores de latitud y longitud. Y eh, esto hace que podamos ubicar eh, en el espacio geográfico el, el registro de presencia en particular. Entonces, ¿cuáles, cuáles son los errores más comunes? O, o, bueno, algunos errores comunes en, en nuestras bases de datos. Bueno, ocurren eh, errores ortográficos y tipográficos. También... Eh, muchas ocasiones cuando, cuando la gente eh, está subiendo los datos de, de biodiversidad, por ejemplo, en el año, sabemos que eh, o, o, o muy probablemente se trate de 2018, no 2081, y un, un error típico es la inclusión o la omisión de signos en la en latitud-longitud. En la Entonces encontramos todos estos registros eh, cuando, por ejemplo, el... El signo negativo no, no está en la longitud. Todos estos registros de especies americanas en, en Asia y África y es básicamente un, un error de tipeo. ¿no? Entonces, en algunas consideraciones generales eh, al realizar la, la limpieza de nuestros datos son las siguientes. Eh, un primer paso eh, antes de, de filtrar es que debemos tener una hipótesis de nuestra M. Y digamos en este ejemplo que nos interesa una especie que se distribuye en el norte de Sudamérica, pero que ah, su, su biología y su historia biogeográfica no, no, no, se, no se dispersó hacia islas a cierta, a cierta distancia. Entonces, eh, cierta, la mayoría de las islas del Caribe entonces van a estar... Eh, Fuera de nuestra M y, y los datos, mmm, si existiesen datos de presencia ahí, eh, los descartaríamos. ¿no? Y, eh, y el mismo, lo mismo sería si eh, algún error en, en la georreferenciación eh, pro, produjera un dato de presencia en el mar, por ejemplo. Eh, siguiendo con... Otras consideraciones, pues las variables explicativas y su precisión es, es, es bastante importante, ¿no? Entonces, digamos que estamos usando eh, capas ambientales eh, con una resolución de 2.5 arco minutos. Si tuviésemos un registro cerca de la costa, en, a esta resolución no habría mayor problema. Sin embargo, si decidiésemos utilizar eh, variables ambientales eh, con un grano más fino, digamos eh, de medio arco minuto 30 arco segundos, quizás este valor caería fuera eh, de, la, de la capa ambiental podría caer en un píxel eh, sin, sin dato y deberíamos descartarlo, esto sucede eh, en ocasiones cuando estamos trabajando en costas, ¿no? pero eh, podrían haber otras situaciones en las que, en las que ocurriese y también es muy importante considerar la unidad de modelado, como les comentó eh, Octavio en, en una charla pasada, eh, o la especie que estamos, que estamos usando para, para realizar nuestros modelos. Entonces, digamos que eh, incluimos dentro de nuestra hipótesis de M, Trinidad, mmm, dada su historia geológica, pero eh, aunque la, la capa ambiental esté incluida Dentro, o sea, esa región de la capa ambiental está incluida dentro de nuestros análisis. Registros, por ejemplo, de una especie hermana que eh, alguna clasificación considere, eh, considere que es la misma especie con la que estamos trabajando, no deberían ser incluidos en nuestros eh, set de datos. Entonces, es muy importante que acordemos que eh, todo este filtrado va a depender de nuestra pregunta de investigación. Y aquí les traigo unos, unos ejemplos extremos de qué pasa cuando empezamos a filtrar, ¿no? Entonces, esta es la distribución del águila pescadora Pandium aliaetus. Eh, es una distribución cosmopolita global, y, y vemos que está sesgada a, a Norteamérica y, y al norte de Europa, y eso es probablemente por eh, mayor, un mayor número de observadores, no necesariamente porque sea más abundante en esas regiones. En la plataforma GBIF, de donde es, eh, fue obtenido este mapa, hay cerca de 1.900.000 registros de la especie. Si por alguna razón a nosotros nos interesara realizar modelos solo con los registros que están asociados a ejemplares, nuestro, nuestro set de datos se, se reduciría a 2.230 puntos. Eh, otro ejemplo con este buitre el Coragis Atratus de distribución americana vemos que en Gbif existen más de 1.200.000 registros si, eh, de igual forma por alguna razón nos interesaría eh, o nos interesara encontrar todos los registros que, están, que tienen todas las observaciones que están asociadas a fotos, veríamos que solo 3.572 eh, serían utilizables. Finalmente Um, un ejemplo del que, del que he hablado previamente en, en, en otras instancias eh, en la plataforma IBIRT existen cerca de 35 registros de la Oropéndola Castada, Sarocolios de Cumano pero cuando queremos saber eh, la ubicación de colonias conocidas de, de esta ave vemos que solo existen 25 localidades únicas entonces estamos hablando de que en estos ejemplos que son, son extremos por supuesto eh, tenemos una reducción o, eh, insólita en la que nos quedamos con menos del 1% de la data generalmente no es así eh, eh, uno puede eh, filtrar y quedarse con la mitad de la data o, o 25% de la data pero quería mostrarles estos ejemplos para que vean que esto ocurre y, y que no debería no debería preocuparnos demasiado. ¿sí? Eh, es importante que los datos que, que usemos para eh, nuestros modelos de nicho sean de calidad. Entonces eh, debemos buscar eh, calidad en vez de cantidad. Muy bien, entonces ¿cómo, cómo hacemos eh, para encontrar estos errores o estas inconsistencias? Eh, lo primero es dudar de todas las bases de datos, ¿no? incluso las propias. Y eh, esto se trata de mm, poner mucha atención al detalle de forma iterativa, revisar cada, cada uno de los sets de datos que vienen de distintas fuentes y de buscar lo, lo que ha llamado Town consistencia interna y consistencia externa. Entonces volviendo al ejemplo de, del cucarachero que les mostré previamente digamos que existe un, un registro en el que tenemos un, un, par, de coorden un, un par de valores de coordenadas, pero no solo eh, tenemos eso, sino también el país, el estado, departamento y la municipalidad. Entonces, la idea eh, de buscar consistencia interna es que los datos de un registro tengan congruencia en, en, en, entre sí. ¿no? Entonces, el eh, proceso que que deberíamos eh, realizar y que puede ser automatizable, eh, es verificar que estas coordenadas caigan dentro de dicho país, dicho estado y dicho municipio. Sin embargo, la mayoría de, de los errores o de las inconsistencias que, que podemos encontrar eh, van, van a ser obvios cuando utilicemos fuentes. Externas, eh, hablamos de clasificaciones taxonómicas, itinerarios de, de, de colectores, eh, nuestras variables ambientales, etc. ¿no? Entonces, aquí les traigo este ejemplo: un parus mayor es, es un pajarito que se distribuye en la mayoría de Eurasia de acuerdo con la HBW. Sin embargo, la lista de aves Clemens considera que las poblaciones. Eh, de toda esa región constituyen cuatro especies diferentes. Entonces, Ebert usa la lista Clements y otras fuentes, o, o otras, fuentes, u, otras instituciones eh, usan la HBW. Otros museos usan eh, clasificaciones taxonómicas diferentes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eh, esta, eh, ¿cuál es el, cuáles son las distintas... Uh, clasificaciones de nuestra especie de interés o, o, o cómo, cómo es considerada según las, las clasificaciones eh, ya que dependiendo de la especie podrían ganar o perder eh, registros de presencia aquí por ejemplo en este, en este primer paper eh, en, a la izquierda eh, les muestro un hallazgo que eh, realizaron Zimmer y Phelps en 1954, encontraron una nueva especie de atrapamoscas en Venezuela gracias a que compararon los ejemplares colectados por eh, este explorador francés, Albert Moqueri y notaron inconsistencias en el, la comunidad de aves que eh, estaba asociada a las localidades de colecta y eh, finalmente se dieron cuenta que las eh, localidades estaban erradas. Asimismo, eh, Town y colaboradores eh, publicaron ah, ah, hace un tiempo cómo, cómo se pueden detectar errores en, en las bases de datos de biodiversidad. Aquí eh, les muestro el itinerario en octubre de 1955 de AR Phillips y podemos ver que... Eh, a principios de mes estaba mucho más al norte y en un día en particular eh, se encontraba en, en otro departamento, ¿no? En otro estado. Eh, esto arroja dudas no solo sobre el registro eh, más al sur, sino eh, sobre todo el, el, el set de datos, ¿no? Entonces, eh, en ocasiones... Este, este, este, estos, estos procesos de revisión eh, se llevan consigo gran, gran cantidad de datos, pero eh, a veces es preferible eh, disminuir no, nuestro tamaño muestral si existen dudas sobre el origen de estos registros. La idea entonces es encontrar estos valores extraños. Me muestro este ejemplo de una especie que... Se distribuye en la cordillera de la costa oriental, en el norte de Venezuela. Y vemos que la mayoría de los puntos están eh, aglomerados en este macizo. ¿sí? Sin embargo, hay, hay un punto adicional en la península. Y, y esto podría ser un valor extraño o no. ¿Sí? Deberíamos, como dije antes, ver si es consistente eh, usando fuentes independientes. La primera ley de la geografía nos, nos dice que los objetos que están cercanos en el espacio geográfico son más parecidos pueden ser más parecidos entre sí. ¿no? Entonces eh, existen eh, una serie de, de algoritmos para realizar filtros por distancia en los que seleccionamos una distancia lineal mínima por la cual deberían estar separados nuestros puntos. Les sugiero que revisen el paper de Evo y colaboradores del profesor Anderson en el que hablan de la importancia en las predicciones de los modelos, o sea, del efecto en las predicciones de los modelos cuando filtramos espacialmente. Podemos ver estos puntos en el espacio ambiental, ¿sí? Así, como, como, como mencioné previamente, utilizando nuestras variables como una fuente independiente, eh, y vemos que eh, ese valor extremo en el espacio geográfico también, ese punto rojo, también es un valor extremo en el espacio ambiental, por lo cual debería ser descartado. Además vemos que varios puntos están muy cercanos entre sí. Entonces si usamos estos puntos eh, que están autocorrelacionados, eh, vamos a tener eh, predicciones eh, sesgadas. Entonces, al filtrar esos puntos y revisar el espacio ambiental, podemos ver que, eh, la, la, lo, o sea, que el efecto eh, puede disminuirse. ¿no? Entonces, también se pueden realizar, eh, son menos comunes, pero también se pueden realizar filtros según la heterogeneidad ambiental. Eh, y estos filtrados pueden realizarse en varios paquetes de, de r en sp por ejemplo, eh, y también en, en, en algunos en sistemas de información geográfica como ArcGIS. Mm, lo importante acá mm, es que, al menos en, en, en el filtrado espacial, eh, la distancia a escoger va a depender de la precisión de nuestras variables. Si estamos utilizando rasters con tamaño de píxel de un kilómetro, nuestro filtrado espacial, debería ser eh, la distancia para nuestra actividad especial, debería ser mayor a esa, o igual. Y también, bueno, la capacidad de dispersión de nuestra especie, que ya lo, ya lo hemos mencionado. Finalmente, eh, una serie de recomendaciones o, o, o de sugerencias pueden ser eh, las siguientes. ¿no? O sea, este proceso de, de control de calidad y limpieza de datos es un proceso necesario que, que implica eh, la atención al detalle eh, y, y, y lo que queremos hacer con esta búsqueda heurística de errores donde probablemente no eh, podamos detectar todos los, todos los errores pero queremos minimizar el impacto de, eh, del ruido sobre la señal que vamos a obtener de nuestro modelado. Eh, es importante que consideren que la geografía y, y también la taxonomía pueden cambiar, y dependiendo de nuestra pregunta de investigación, dependiendo de la unidad modelada, eh, esto va a influir o no en, nuestro, eh, en nuestra toma de decisiones. Eh, por lo cual es muy importante conocer el sistema de estudio, eh, el área geográfica modelar eh, en la cual vamos a, a, a modelar, y también eh, la biología de, de la especie en la que estamos interesados, tanto como se conozca. Finalmente, eh, les le sugiero que todo este proceso de, de limpieza de datos lo hagan de la forma más explícita o lo, lo, lo publiquen de la forma más explícita en, su, en sus artículos y que además sea replicable. Con esto no me queda más que agradecer a y al resto de los instructores por la oportunidad de poder hablarles un poco sobre este tema a ustedes y, y también a, a agradecerles a ustedes por su tiempo este es mi contacto y, y mis redes, estoy a la orden para cualquier cosa eh, y muy importante, si quieren más información sobre control de calidad y limpieza de datos, les sugiero eh, fuertemente que visiten este link del Biodiversity Informatics Training Curriculum en el que podrán encontrar una serie de charlas eh, donde tocan este tema eh, mucho más a fondo y que pienso ser muy provechosas para todos ustedes. Eh, bueno, esperamos sus preguntas eh, para este miércoles y nos vemos el viernes. Gracias.